Estamos en el relatos de la noche de la cripta y corregida por el director principal. Bienvenidos a todos de esta misma sesión. A donde contamos cosas perturbadoras. Antes los fines de, de semana. Dentro de los mundos de conocidos. Sobre paranormales, sobre... Sobrenaturales y escalofriante, los niños de ahora ya no le tienen miedo a las historias. Pero cuando yo era pequeño escucharlas era sumamente aterrador y mi abuela, una mujer sumamente severa, no dudaba en asustarme cada noche con la misma historia a los niños que se portan mal. Se los lleva el hombre del costal. ¿De qué miedo puede dar eso? ¿Qué hora es? Atención, amigos. Os espero un buen susto. No siempre me portaba mal. Durante el día. Era grosero y hablador ahora que lo pienso, mi abuela fue muy paciente, cuidando mientras la muerte de mis padres yo hacía como que no me importaba, pero tenía ocho años. Claro que era doloroso el recuerdo de su ausencia. Me hacían falta y yo estúpidamente. Lo demostraba siendo un malcriado, disputa. Pero en las noches, en plena oscuridad, me moría de miedo a los niños que se portan mal, se los lleva el hombre del costal. Aquella frase resonaba en. No podía dormir, me sentía observado. Cualquier ruido me ponía alerta. En ese sentido, se agonizaban ante el terror de ser atrapado por aquel siniestro sea. Pero cuando amanecía lo olvidaba todo y volvía a ser el mismo niño grosero de siempre. Tenía un vecino, mi amigo amigo se llamaba Luis, no recuerdo su apellido. Era un buen niño, muy atento con sus padres. En el fondo a veces lo odiaba por ser tan buen. Y por tener padres, pero era mi mejor amigo y yo el suyo. Nosotros siempre fuimos pobres, aunque no me di cuenta de eso hasta que crecí. La familia de Luis, en cambio, si bien no eran ricos, al menos tenían dinero suficiente para vivir con comodidad. Sus padres eran dueños de varios negocios locales. Nunca entendí bien por qué a Luis le agradaba tanto jugar conmigo. Si siempre lo trataba mal, lo golpeaba, humillaba y a veces lo culpaba de mis travesuras, aunque nunca nadie me cree. Y ser un buen niño supongo que era mi amigo, porque en esa vieja y humilde callejuela no había nadie más con quien jugar. Un día hice algo terrible mientras jugábamos, se me ocurrió que sería muy divertido robarle el encendedor a mi abuela. En aquel tiempo fumaba como una chimenea. Probablemente por la ansiedad que le provocaba la reciente muerte de su hija y yerno. Y claro, el hecho de tener que hacerse cargo de mí. En fin, probamos el encendedor y yo comencé a quemar todo lo que veía. Bolsas de plástico y papel, trozos de madera... Todo lo que pudiera arder era muy divertido para mí en algún momento de la tarde, volteé a ver un viejo trato que colgaba en una puerta. En la puerta de Claudio el mecánico. Me acerqué con el encendedor hacia él mientras Luis me rogaba que no lo hiciera. «Ese trato tiene gasolina y aceite. He visto que lo usan para limpiarse las manos», dijo entonces. «¿Va a arder más rápido?» Le respondí sin siquiera voltear a ver. Mientras sostenía una malévola sonrisa infantil. Finalmente le prendí fuego y ardió en cuestión de segundos, pero cometí un grave error, un error de niño. La casa de Claudio era de madera y estaba llena de gasolina y aceite, igual que ese viejo trapo. La fachada se cubrió en llamas y todos los vecinos salieron de sus casas de inmediato. Claudio y su familia también salieron, afortunadamente, entre todos lograron apagar el fuego con baldes de agua antes de que se propagara el incidente. No pasó a mayores, pero mi abuela estaba furiosa conmigo y todos los vecinos estaban furiosos con mi abuela por no saber cómo educarme. Ahora sí te va a llevar el hombre del costal, me dijo Colérica, con los ojos rojos y con algunas lágrimas queriendo asomarse. Esa noche fue la peor de mi vida. De nuevo no pude dormir, estaba alerta todo el tiempo, esperando la llegada del hombre del costal, quien sin duda alguna vendría me atraparía y me llevaría al infierno con él y todas las almas de los niños malcriados. Pensaba en ello y temblaba cuando de pronto escuché un ruido. Eran pasos pasos en el corredor de... Hace frío y pálido, no pudiera respirar. Menoría de miel. Me había llegado la hora, estaba seguro de eso. En ese libro y me asomé por la ventana. Ahí estaba el hombre del costal, un hombre completamente vestido de negro. No se alcanzaba a ver la cara. Pero su brazo izquierdo llevaba cargando una enorme bolsa, igualmente de color, ¿no? El hombre caminaba despacio, como tratando de no hacer ruido, pero sus botas rechinaban contra el suelo, avanzó por el corredor y llegó hasta mi ventana. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. Y gritar, pero de mi garganta no emanaba sonido al mundo. El hombre del costal rompió el vidrio y entró. Escuché el sonido del cristal roto y después los gritos de un niño. Él no había entrado a mi casa, había entrado a la de Luis. Y como el hombre salía con Luis arrastras y le colocaba la enorme bolsa negra sobre la cabeza De pronto, otro hombre se acercó. También vestía completamente de negro y, como entre los dos, cargaron a Luis y lo metieron a una vieja van de color blanco y arrancaron hasta perderse en la noche. Nunca más lo volví. Los padres de Luis estaban desconsolados. Mi abuela fumaba más que nunca. Ese día no hubo clases en la escuela, los padres no querían dejar salir a los niños. Ese mismo día, los padres de Luis recibieron una serie de llamadas pidiendo dinero a cambio de la vida de su hijo. Dinero que no tenía. Dos semanas después se encontraron a Luis. Estaba muerto. Su cadáver yacía en medio de un terreno baldío, su cuerpo estaba ya descompuesto y con graves señas de toro. Aquel día crecí. Ese día maduré. Entendí que el hombre del costal era solo un cuento, un cuento para asustar. Niños malcriados como yo. Aquel día comprendí una aterradora verdad, una verdad que era mucho más siniestra, más triste. Mucho más oscura que una historia infantil. Me di cuenta de que en este no, en este maldito mundo podrido, a veces a los niños buenos. También se nos lleva el hombre del costal. ¿A qué puedo con tanto miedo, verdad? Preguntaré a mi familia, mi amor.